hola me llamo carlos vaquero este video es la mejor demostración de que solfear puede ser una actividad muy muy divertida van ustedes a participar en un interesante desafío con cada una de las 14 lecciones de este video, para lo cual van a necesitar todo lo que aprendieron en videos anteriores como el número 013 nuevo curso super completo de lectura musical o el 015 ejercicios de lectura musical para practicar a diario o el número 24, curso de lectura musical para solfear en tonalidad de Do mayor. O el 026, solfeo en la escala de Re mayor. O el 028, que es un curso de solfeo hablado. A diferencia de prácticamente todos los métodos de solfeo, este video quiere que practique sus conocimientos de solfeo a través de melodías muy divertidas y muy famosas en todo el mundo. De esta manera, descubrir de qué canción se trata cada ejercicio se convertirá en todo un logro del que podrán todos ustedes estar muy satisfechos. Practiquen cada ejercicio marcando el compás, eso les va a ayudar mucho a resolver cualquier dificultad rítmica en cualquier compás. Primero haremos con cada ejercicio una lectura rítmica, primero con el solfeo hablado, y luego sí haremos el solfeo cantado, el que nos permitirá descubrir el nombre de cada una de las canciones que nos quiere enseñar a leer cada uno de los ejercicios que propone esta presentación. Comencemos haciendo una pequeña práctica de cómo entonar notas alteradas, es decir, sostenidos y bemoles. Esta es la escala de Do mayor. Do, re. Si nos piden en una canción cualquiera de las notas de esta escala, solo la cantamos y repetimos la nota que nos están pidiendo. Pero si nos piden un sostenido, por ejemplo, fa sostenido, que suena igual que sol bemol, cantamos las notas de la escala hasta llegar a fa, y luego no subimos un tono, sino solamente medio, y así encontraremos el fa sostenido. Hagámoslo. Do, re, mi. sostenido Si nos piden si bemol cantamos lo siguiente Do re mi fa sol la si y nos devolvemos medio tono hasta si bemol Do re mi fa sol la si si bemol Si nos piden mi bemol cantamos Do y bajamos medio tono, mi, mi bemol, este es mi bemol, la práctica con este video les hará afinar muchísimo su oído musical y van a encontrar con mayor facilidad las notas alteradas, sostenidos o bemoles. Si lo desean, pueden imprimir cada una de las 14 partituras que componen este video. Tan solo entran a nuestra página web Academia Mundo de la Música en la sección Recursos. Y luego van abajo, abajo, bien abajo y encuentran la carpeta PDF Videos Canal de YouTube. Y señalan la carpeta 050, Solfeo Entonado Divertido. Comencemos con nuestro primer desafío. El primer ejercicio está basado en una super canción. Hagamos el Solfeo Hablado Primero. Dos, tres, pa, Do, do, si, sol, la, si, do, do, la, sol, la, fa, mi, do, re, mi, fa, re, si, do, re, mi, do, do, do si, sol, la, si, do. Do, la sol la fa mi do re mi fa re si do re mi do sol mi sol mi sol mi sol mi sol, sol fa sol fa sol fa sol fa sol la Sol mi sol mi sol mi sol mi sol Fa la fa la fa la fa la si la sol Do do si sol la si do do la sol La fa mi do re mi fa Re, si, do, re, mi, do Muy bien, hemos descifrado las figuras de duración Ahora hacemos el solfeo entonado Y van a descubrir qué canción se esconde detrás de este primer ejercicio Hagámoslo 1, 2, 3, 4 Do, do Fa, sol, fa sol, fa sol, la sol, mi sol, mi sol, mi sol, sol, sol, fa la fa la fa la fa la, si, la. Se trata de una canción ultra super recontra famosísima, se llama Over the Rainbow, que es una canción escrita en 1939 para la película El Mago de Oz, ganó el premio Oscar a la mejor canción original. Anotemos este primer nombre en nuestro tablero de desafíos. Vamos para el segundo ejercicio de solfeo que nos revelará otra gran canción. Hagamos el solfeo hablado del ejercicio número 2. 1, 2, 3, 4, 1. Mi, Fa, Sol, Do. Re, Mi, Fa, Si. Do, Re, Mi, La. Si, Do, Re, Sol. Mi Fa Sol Do Re Mi Fa Si Do Re Mi La Fa La Sol Mi Re Mi Fa Si Fa Mi Fa Sol Si Sol Sol, Fa, Sol, la, la, Re, Re, Do, Si. La, Si, Do, Do, La, La, Fa, Do, Si. Mi, La, La, Sol, Sol, Fa, Fa, La, Sol, Mi. Bien, hecho esto, ahora hagamos el solfeo entonado y vamos a encontrar otra super canción de la historia de la música. Vamos. Un, dos, tres, cuatro. Mi, fa, sol, do. Re, mi, fa. Es una canción francesa impresionantemente famosa. Se llama Las Hojas Muertas, con música de Joseph Cosma y letra de Jacques Prevert. Fue escrita por ellos en el año 1945. Hoy tiene innumerables versiones. Anotemos el resultado en nuestra tabla. Tercer ejercicio, aquí va. Se trata de una canción bastante alegre y rápida. El ritmo nos lo revela.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 Cuarto ejercicio, es un ejercicio en compás de tres cuartos. Hagamos primero el solfeo hablado. 1, 2, 3, 1. Sol, la, si, do, re, mi, re, do, la. Re, re, do, mi, do, sol, la. Sol, la, la, sol, fa, fa, re, si, sol, la, la, sol, fa, mi, re, do. Perfecto, ahora hagamos el solfeo entonado y descubriremos el nombre de la canción oculta tras estas notas. Un, dos, tres. Uno. Sol, la, si, do, re, mi, re, do, la. Fa, Fa, Re, Si, Sol, La, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do Sí, se trata de Cielito Lindo, que es tal vez la canción más grande y antigua en español. Fue compuesta por el mexicano Quirino, Mendoza y Cortés. Vamos para nuestra tabla de respuestas. Ejercicio número 5 Cuiden mucho la síncopa, son esas notas que entran de manera anticipada. Vamos. 1, 2, 3 y... Sol, sol, mi, sola, mi, sol, sol, mi, sol, la, mi, fa, sol, fa, mi, re, la. Sol, sol, mi, sola, mi, sol, sol, mi, sola, mi, fa, sol, fa, mi, re, sol. Mi... Mi sol, fa, fa, la, sol, sol, do, si. Muy buen trabajo. Ahora hagamos el solfeo entonado de este quinto ejercicio. tres y sol sol mi sol la mi sol sol mi sol la mi fa sol fa mi re la. sol sol mi sol la mi sol sol mi sol la mi fa sol fa mi re sol mi mi sol fa fa la sol sol dos si, y ¡Claro! Se trata de Sing o también conocida como Sing-a-Song una canción popularizada por el dúo The Carpenters. Anotemos esta respuesta en nuestro tablero. Vamos con el ejercicio número 6. Está en compás de 6 octavos. Se marca subiendo y bajando la mano principal y cada uno de esos movimientos marca un tiempo triple. Con cada uno de esos movimientos pensamos en el concepto 3. 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. Hagamos el solfeo hablado. 1 2 3, 1 2, fa la, la la la si si si. Fa la la la la si si, si la si si, si si si la la sola la. Fa la la la la si si do, fa re re re, la re re mi, re mi mi mi, mi fa fa fa mi mi re.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 Fa la la la la sí si sí si sí, si. fa la la la sí sí sí, la sí sí sí sí sí la la sol la, fa la la la la sí si sí do, fa re re re la re re mi re mi.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 Así es, es un fragmento de la canción Aleluya de Leonard Cohen. Anotemos esta respuesta en nuestro tablero. Vamos con el ejercicio número 7. Es un ejercicio muy sencillo, con muchas negras, con algunos cambios de compás. Comencemos. 3 mi mi mi mi re do mi re do mi re do mi re do mi mi sol fa mi do mi fa sol mi re do mi re do mi re do mi re do sol fa mi do 1 2 fa fa fa fa fa fa fa mi fa fa fa fa fa fa fa fa mi re Un dos tres. fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa mi re do sí sí sí sí sí la sol fa mi re do sí sí sí sí sí la sol fa mi re do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 Do mi re, do sol, fa mi do. Muy bien, ahora hagamos el solfeo entonado para descubrir de qué canción se trata. Un, dos, tres. Mi, mi, mi, mi, re, do mi, re, do mi, re, do mi, re, do mi. Re, do, mi, re, do, mi, re, do, mi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 Sí sí sí sí sí la solfa mi re do Sí sí sí sí sí la solfa mi re do Sí sí sí sí sí la solfa mi re La mi mi mi mi re do mi re do mi re do mi re do mi mi fa, mi do mi, fa, sol, mi, re, do, mi, re, do, mi, re, do, mi, re, do, sol, fa, mi, do. ¿La reconocieron? Sí, se trata de Lucy in the Sky with Diamonds de Leonie McCartney, interpretado originalmente por The Beatles. Anotemos esta respuesta en nuestro tablero. Ejercicio número 8. No es muy complicado este ejercicio. Hagamos el solfeo hablado. 1 2 3 Do la la do re sol sol la si fa fa mi do re do si la do re re re sol fa mi fa re do fa sol la re do Do, si La Mi Fa Sol La Si Do Mi Fa Sol La Si Do Fa Fa La Do solfa solfa Sol Fa Sol Fa Sol Fa Re Do Fa La Do Sol Fa Sol Fa Solfa solfa redó. Fa la do, solfa solfa. Solfa solfa redó. Fa la do, solfa solfa. Solfa solfa redó. Fa, la, do, sol, fa, sol, fa, sol, fa, sol, re, do. Muy bien, vamos de inmediato a hacer el solfeo entonado y encontraremos una gran canción. Descubramosla. Uno, dos, tres. Do, la, la, do, re, sol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 Sol Fa Sol fa, Re Do Fa La Do Sol Fa Sol Fa Sol Fa, sol, fa. Solfa, solfa, solfa, solfa, re, do. Así es, se trata de Hey Jude, nuevamente de Beatles en nuestro escenario de lectura musical. Anotemos esta respuesta en nuestro tablero. Vamos para el ejercicio número 9 no es nada difícil. ¡Comencemos! Uno, dos, tres, y cuatro. Mi, mi, mi, re, do, re, mi, mi, fa, mi, re, do, re, do, do, do sol, sol, la. Mi, mi, mi, re, do, re, mi, la, la, mi, fa, mi, re, do, re, do, do, do, sol, sol, la, mi, do, do, do, do re, mi, re, re, mi, re, do. Y ahora hagámoslo entonando las notas del ejercicio. uno dos tres, y y mi mi, mi, mi, mi, do re mi, mi, fa mi, re do re do mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, re, do, re la mi fa mi re do re do todo do, sol sol la mi todo do, do re mi re re mi re do. Sí, correcto, se trata de With or Without You de YouTube, año 1987. Anotemos este nuevo resultado. Ejercicio número 10. Un, dos, tres y... La, la, si, do, sol, mi. Mi, re, do, re, do, re, mi, re, do, la. La, si, do, sol, mi. Re, do, re, do, re, mi, re, do, la. La, la, si, do, sol, mi re do re do re mi re do la la si do sol mi do re do re, do, re mi re do la mi re do re mi re do la mi re do re mi redo. la sol do re do re do re mi re do la, Sol, Do, Re, Do, Re, Do, Re, Mi, Re, Do La, Sol, Do, Re, Do, Re, Do, Re, Mi, Re, Do La, Sol, Mi, Sol Excelente trabajo. Ahora hagamos el solfeo entonado. Un, dos, tres, y La, La, Si, Do, Sol, Mi Y, Re, Do, Re, Do, Re, do, re Mi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 mi, Da sol, Da sol, la sol. Se trata de. ¿La lograron descubrir? Boulevard of Broken Dreams de la banda estadounidense Green Day. Registremos este nuevo logro en nuestra tabla y vamos de inmediato al ejercicio número 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si do si la sol sol Si do si la sol sol Sol sol si do sol sol Sol do. si la la sol si sol sol si si si sol sol sol si do si la sol sol Sol Sol Si Do Sol Sol Sol Do Si La La Sol Si Sol Sol Sol Si Re Do Mi Mi Mi Re Re La Si Sol Mi Sol Sol Mi Sol Mi Sol La Fa Mi Re Re Si Do Si La Sol Si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 7 8 Si do si la sol sol Si do si la sol sol Sol sol si do sol sol sol dos si la la sol si sol sol Si do si la sol sol Si do si la sol sol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 si, do, si, la, sol, sol. Sol, sol, si, sol. Sol, sol, dos si, la, la, sol, si, sol, sol. Sí, yo creo que todos acertaron. Se trata de Every Breath You Take del de grupo The Police, año 1983. Anotemos esta respuesta en nuestro panel. Mis amigos. Nos quedan pocos ejercicios para terminar este video. A todos ustedes les consta la calidad didáctica y pedagógica del material de nuestro canal. Si aún no se han suscrito, es el momento de hacerlo. Por favor señalen el dedito gordito mirando para arriba y la campanita para que se enteren de inmediato cuando les haya subido material nuevo. Vamos con el ejercicio número 12. Tresillos de negra y tresillos de blanca. Ya lo hemos explicado abundantemente en nuestros anteriores videos de lectura musical. Comencemos. Un, dos, tres. Y... Sí. Fa si do re mi re do si la sol re re re la re la re la re mi do. Sí. Fa si do re mi re do si la sol re re re la re la re la re mi do. Sí. Sí, si, si, si, do, re, do, re, do, si. Si, si, si, do re, do, sí. Sí, sí, sí, do, re, do, re, mi, la. La, la, la, la, re, la, re, la, re, mi, mi, do. Fa mi, fa, mi, fa, mi, fa, mi, fa, mi, fa, sol, sol, re. Sol, sol, sol, sol, la, la, sol, fa. Fa, fa, fa, fa, la, sol, fa, mi. Bien. Ahora hacemos el solfeo entonado y será muy fácil encontrar el nombre de esta canción.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 Anotemos esta respuesta en nuestro tablero. Vamos con el ejercicio 13. Trecillos de negra. Comencemos. 1 2 3 4 Refarre fa re do re Re, fa, re do la fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, la la fa, fa, fa, re fa, fa, fa, fa, fa, fa, sol, fa, sol, fa, la. Re, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, Do re do re do, do la Sol sol sol fa re do fa Re fa re fa re mi La la la la sol fa mi fa mi re Do re do do re do la La sol fa mi fa fa Fa sol fa sol fa la Muy bien, hagamos el solfeo entonado y anotemos la respuesta. Uno. Dos. Tres. Uno. Re, fa, re, do re. Fa, fa, re, do, la. Fa, fa, fa, fa, fa, fa, re, fa, fa, fa, mi. La la si la fa re re fa re do do la La sol fa mi fa fa fa sol fa sol fa la Re fa re do re do re do re do do la Exactamente, se trata de California Dreaming, de la agrupación de Mamas and the Papas, publicada en el año 1965. Anotemos esta respuesta en nuestro tablero. Y terminemos nuestra presentación con el ejercicio número 14. Hagámoslo. 1 2 3. Un dos, mi, mi, fa, mi, do, sol, la, re, do, si, si, do, re, sol, si, do, re, sol, sol, sol, fa, mi, re, do, re, Mi Mi do la mi do la re, do re, re, re, re, re, re, re. Do Do Do Mi Re Do Si Do Si La Do Do Do Si La Sol Mi Do Do Do Do Re Do Si La Do Do Do Re Do Si Do Do Mi Mi Fa Mi Do Sol La Re Do Si Si Do Re Sol Si Do Re Sol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 Sol, sol fa, mi, re, do, re, mi, mi do, la Si sí, acertaron, es una de las canciones más grandes de Lennon y McCartney interpretada por The Beatles, Strawberry Fields Forever. Amigos, hemos terminado nuestro cuadro de resultados y nuestro video. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Háganlo una y otra vez, háganlo muchas veces para que le puedan sacar el máximo provecho a todo este material. Recomiéndenos con sus amigos, con las personas que ustedes crean que valga la pena compartir toda esta producción que hacemos en el canal de Academia Mundo de la Música. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente video.